Bueno, chicos, ¿cómo estáis? Bueno, en esta ocasión el tema que os propongo para comprender un poco mejor o ampliar la mirada es el tema de ahorrar. La ventaja de ahorrar lo que permite es que puedas disponer de un dinero para gastar en lo que tú quieras. La cuestión habitual es que eh, si no eres consciente de que estás ahorrando es muy fácil que gastes el dinero y que se te vaya y que te encuentres a final del día, pues decir, oye, ¿y dónde se me ha ido el dinero? al final del mes? ¿Sí? O bien, eh, en este caso, bueno, pues, eh, simplemente bueno, pues no pienses acerca de ello. La cuestión está muy vinculada el ahorrar con vivir experiencias Entonces, muchas veces tú quieres vivir una experiencia y ¿qué va a pasar? Que necesitas dinero para ello. Como ya te comentaba en otros vídeos, ¿no? cómo funciona el sistema social, que es así. ¿Cómo funciona? Bueno, es, es una, una mirada que te, te propongo que veas. Desde ahí, entonces, ahorrar eh, para ahorrar, es necesario que tú te quedes con el dinero contigo. Entonces, eh, una propuesta para que practiques y veas cómo esto te puede ser útil o no. Sobre todo que te sea útil. A mí me ha sido, como he ido aprendiendo a hacer y descubriendo, más bien, más que aprendiendo, descubriendo por mí mismo. Es el tema de que cuando tengo algo de dinero, voy a apartar algo de dinero para ahorrar. Imagínate, pues te dan cinco pavos, cinco euros, pues dos euros que apartas. Te dan diez euros, pues aparta cinco. Y los otros cinco, pues si quieres, te los gastas. La cuestión es que de ese ahorro que estás ahorrando en una caja donde lo hayas puesto, no lo cojas. ¿sí? No lo cojas. Pero claro, esto es fácil decirlo. Te añado algo para que puedas hacerlo. En lugar de no cogerlo, proyectate, proyectar para mí, lo que te estoy planteando es, piensa en algo que quieras hacer a medio plazo. Pues dentro de una semana, dentro de un mes, ¿sí? Plántate para el mes siguiente algo. Mira, por ejemplo, pues, oye, voy a ir a un concierto de tal, ¿vale? O voy a comprarme una ropa deportiva, o unos zapatos de tal, o voy a, a invitar una noche de hotel a mi novia, ¿sí? Entonces, cualquier proyecto eh, en lo que pienses, cualquier deseo en el que pienses, asocialo a ese ahorro, ¿vale? Pero ¿cómo asociarlo? Simplemente piensa en el deseo y focalízate en ello. Lo que quiero es que para el mes que viene pueda hacer esto. Y a partir de ahí, ese momento, tú vas ahorrando en esa caja todo lo que puedas de dinero que te vayan dando. Coge un hábito en ahorrar, porque si entrenas el guardar en esa caja el dinero, no hace falta que lo estés contando cada día, porque eso estresa, ¿vale? Si te pones a contar cada día, eso estresa. Al final, dices, uy, hay poco. Eso es lo que estresa. O sea, no estresa en sí el dinero que haya y el que cuentes. Lo que estresa es lo que te dices. Cuando lo cuentas, ¿vale? Pues si es poco y ya en juicio emites tu propio juicio personal y esto, pues es poco o ya me fastidia o ya desechas, ¿sí? No cuentes, simplemente te metiendo y cuando pase el mes, mira a ver qué hay y con ese dinero, valora hacer eso que habías pensado. que te da? Disfrútalo, gástalo, ¿sí? Quizás algunos lo que podés hacer es decir, bueno, pues meto más dinero. Eh, y así puedo hacer algo mayor el mes que viene. Bueno, pues ese es el entrenamiento. Pero empieza por algo pequeñito, algo que tampoco tenga mucho valor. El, el, el, si haces esto, el valor que puede tener para ti es que estás aprendiendo algo que la sociedad en general no sabe hacer, que es ahorrar yo mismo. Siempre las cuentas las tenía a cero. Entonces ahí puedes generar tu propio medidor. Oye, de repente, vale, pues tengo esta cantidad. Y luego vas ampliando la cantidad y puedes acceder a proyectos mayores. Sí. Bueno, espero que lo pongas en práctica y te sirva. Elige algo sencillo, igual invitar a comer, al cine, a tu novia, o igual hacerte una escapada en autobús o con tu coche un día o dos días a Cádiz, pero conscientemente. Es decir, prueba y verás cómo este, este recurso es muy útil para lo largo de toda tu, tu vida y para que luego se lo puedas enseñar a la gente a que a ti te interesa enseñarlo. Sobre todo para que tú lo utilices y aproveches porque vas a vivir más experiencias y, y mejores. El ahorro es muy importante. Hoy día muchas familias, eh, padres de familia, mujeres, tienen problemas con el ahorro, no ¿de acuerdo? Porque no, no existe esa mentalidad de ahorrar, es más de gastar y ya mañana veré. Y luego gastas y luego no tienes. Y ya estás metido en la rueda y luego tienes que pedir prestado. Y luego ya debes a otra persona. O bien compras la tarjeta de crédito. Y ya tienes la tarjeta de crédito. Y luego le debes al banco. Eso hay otro vídeo sobre la tarjeta de crédito que te recomiendo que veas. Bueno, hasta luego.